Has aprendido a cuadrarla, ¿eh? A ya, cuadrarla. ya, ahora bien, sí, bien, ahora, bien, sí bien, bien, ahora sí, bien. Bien. ahora sí. Te veo, fino, a poco. te veo fino, andas afinando. Episodio Me gusto, 38, gusta. va haciendo falta. <ríe> va haciendo <ríe> falta, efectivamente. Ahora hemos, chaleo, hemos, niño, ¡Hemos vuelto! Pero hemos vuelto así, a las mascarillas. A tope de la vida. Omicron, muchas gracias. gracias de ya, no solo, ya no solo tengo las letras griegas en matemáticas, sino que también las tengo en la vida cotidiana. Esto es como... Y en lo... los Buruketak. En las Buruketak. Ahora sale un Buenas tardes a todos. Esto es como lo de Oprah Winfrey, ¿no? Oprah Winfrey se dedicaba a regalar objetos. Tú quieres un reloj, tú quieres un reloj. Pues esto es lo mismo. Tú positivo, tú positivo, tú positivo. ¿Tú quieres un negativo? No. Negativo te lo voy a poner en clase. En COVID positivo. Bueno, yo he estado esquivando, eh, que de momento no he tenido positivo y. y toco madera. Toco really uf, big uf, madera. Este, te, falta, te falta tocar mucha, mucha madera. No, no, Nos sí. dice eh... Mikel por el chat que el primer programa de 2022, efectivamente, hemos vuelto. Hemos vuelto. Aunque nunca nos fuimos. Nunca <risa> nos fuimos, De verdad, nunca nos fuimos. <risa> en verdad nunca nos fuimos. verdad nunca nos fuimos. Tras bambalinas todo este tiempo. Tras bambalinas. Oh, eh, qué mal suena eso. Backstage. En fin, backstage. <risa> a, a ver bilingüe. A ver. <risa> a ver, Billy. Bueno, ya nos ponemos a hablar francés y catalán y lo flipa. A ver, bueno, sí, la, la verdad que... ¿Qué que, que, que ha, que ha pasado en estas vacaciones? ¿Qué habéis hecho vosotros así en videojuegos? ¿En videojuegos? ¿En videojuegos? Eh, he vuelto al Ring Fit Adventure ¿Has vuelto al Ring Fit Adventure? Correcto A que... ver cuánto tiempo tardas en dejar otra vez No, no, no, no vu... <risa> Hijo de puta He vuelto al Ring Fit, al Ring Fit Adventure multijugador y vosotros diréis, pero esto no era un juego de un jugador. Pues no. Con amigos, para sufrir juntos. <risa> con amigos, para sufrir juntos y para pillar COVID juntos. <risa> no, no, no, exactamente. A ver, juegos eh, de un solo jugador. Lo que pasa es que el juego es básicamente un aro de pilates con, con el mando. Claro. Pues como el señor hombre misterioso tenía que. Bueno, quería empezar a utilizarlo. He dicho, vale, yo me compro un aro de pilates y hago las cosas al lado tuyo. Ya está. Ah. Oye, a ver, a ver, está bien pensado Problemas modernos no solucionan El Venture es el mejor juego que puedes speedrunear Porque vas a sufrir Vas no, no, a sufrir, no, he visto a no. un chaval speedruneándolo Te recomiendo speedrunar la vida Imagínate ima... <risas> Imagínate tener que cargarte a un boss Haciendo así Y dando saltos Y tú intentando no. dar los saltos lo más rápido posible Porque es un speedrun No, no, literalmente el juego en cuanto llegas a los 10 minutos de actividad continuada Te dice Hala, para otro día Tan madre cual. mía, madre mía, qué falta, de, qué falta de respeto <risa> Qué falta de respeto. <risa> falta de respeto no es que los... Mis clases de gimnasia de secundaria eran de una hora Por lo que sea Aparte que sí Por lo que sea, los desarrolladores decidieron No querer matar gente A base de ejercicio, por lo que sea Les falta Dark Souls <risa> ¿Cómo hemos vuelto? La verdad? Yo <coughs> ah, no puedo Borja, más. porfa, soluciona esto Borja, Borja creo que está en su casa eh, No sé Bueno, pero su, su voz ahí en lata la podemos sacar, ¿no? Ah, sí, su voz lo, lo, lo, Siempre, porque yo hago Mira, mira, hago Hoy en Gaming Room Comentaremos la actualidad, incluyendo las nuevas gafas VR De Playstation 5 y el Museo del Prado En Animal Crossing también hablaremos sobre los speedruns de Halo Infinite y el encuentro de pa del papa con megalovania. ¿What? ¿El encuentro del qué con qué? Del papa con megalovania. Francisco, por si no me había quedado claro. Paquito. Y eh, Por último, vamos a entrevistar en una conferencia internacional de amplio calado a César Montenegro de Cero Estudios, creadores de Dark Life Excalibur y ganadores del GOTI de los premios PS Talents 2021.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 La gente habitualmente dice que las noticias, al menos en el mundo del videojuego, pasadas las 400 galas de premios que hay en diciembre, empiezan a caer un poco. ¡Pues BOOM! No es el caso, PlayStation VR 2. Y, y el primer juego de eh, esta... iba a decir esta consola, no, de las gafas. Eh, ¿Qué es PlayStation VR 2, lógicamente? Pues es un casco de realidad virtual, solo que esta vez para PlayStation 5. Es el sucesor, lógicamente, de PlayStation VR lanzado para PlayStation 4 en 2016. Y vuelve más caro que nunca. Y vuelve más caro que nunca, como siempre. Eh, ahora, ahora ahora te termino lo gracioso respecto a eso. Eh, ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener una pantalla OLED con resolución 4K y HDR. ¡Olé! Además de respuesta óptica en el casco y rastreo del movimiento de los ojos y también del movimiento de las manos. Ojo, esta vez sin cámara externa. Antes se, se necesitaba esa precision camera, por eso el, el aumento de precio para... Eh, Poder rastrear pues, el movimiento de las manos etc. para diferentes juegos. Aquí ya automáticamente lo gestiona todo el casco. Eh, una Vamos a tener una resolución de 2000 por 2040 para cada ojo y un campo de visión de 110 grados. Que no es muchísimo, pero no está mal. ¿Qué? Eh, no, estaba leyendo que tasa de refresco de 90 a 120. 20, 90 y 120. Eh, ¿El ojo no ve a 60? Eh, el ojo ve a 344. No lo sé, el ojo se supone que puede ver por encima de todo. Porque... El ojo es la hostia. No, no, no, se supone que nosotros no vemos con FPS, entonces... Eh... Intentar pasar de uno al otro es un poco jodido. Eh, las gafas se conectarán mediante un único cable USB a la PlayStation 5. Entonces, nos quitamos muchas cosas de en medio. Y el audio 3D y la respuesta óptica del resto de periféricos de la consola, es decir, pues, el mando a la vibración, eh, eso, el audio 3D de los cascos propios de Sony y demás, también se ha implementado en el casco directamente. O sea, no hace falta, más allá de los mandos y el casco. No hace falta nada más. El dispositivo no tiene fecha de lanzamiento establecida, por lo que tampoco tiene un precio establecido. Y las especificaciones... Ya están disponibles Es decir, aparte de lo que hemos dicho De OLED y todo eso Muchas más por si os interesan ¿Cuál va a ser el primer juego De estos de estas gafas de realidad virtual? Bueno, pues no es nada más y nada menos Que la tercera entrega de Horizon Horizon VR Call of the Mountain ¿Cómo que tercera? Tercera Tercera, te recuerdo, te recuerdo Que el Horizon Forbidden West Es decir, el Horizon 2 sale el 18 de febrero Que no ha salido todavía No ha salido todavía, pero esta va a ser la tercera entrega No, van, no han salido los cascos todavía, pues tampoco ha salido el juego ya, Lógicamente ya. <risa> <risa> eh, Guerrilla Games Que son obviamente los creadores de, de Horizon, y Fire, Sprite, y Fire Sprite Que es el estudio especializado en VR Adquirido por Sony en septiembre del pasado 2021 eh, Son los que están Trabajando en este juego, y va a ser un videojuego en primera persona Obviamente, VR Protagonizado por un personaje que no va a ser Aloy Pero Aloy sí que aparecerá junto con otros personajes a lo largo de la historia eh, Va a ser, como ya hemos dicho, el primer juego para estas gafas y aún no tiene fecha de lanzamiento igual que las gafas eh, Lo que sí que tenemos son algún que otro tráiler Y teniendo en cuenta cómo son las generaciones actuales de videojuegos VR He de decir que tiene una pintaza impresionante Porque han cogido tal cual y han implementado los gráficos y todos los objetos 3D al videojuego Y nosotros estamos muy acostumbrados a ver muchos polígonos en los juegos VR es muy caro, seguramente, no me hace falta eh, el precio Posiblemente lo será, también te digo una cosa No sé cómo vas a hacer de un videojuego triple O de una saga de videojuegos triple A Un videojuego para VR adaptado Que a ver uno, cuánto dura y a ver dos, cómo es Porque tú has visto algún modo de historia en VR porque Half yo no. Manos <risa> Half-Life Manos <risa> Half-Life <risa> Manos eh, ¿Tú has visto algún juego triple adaptado a VR? Con sus 60 brazas Tengo pinta de, no sé, VR tener yo de eso ¿Qué es, ¿Cuáles son los juegos que conoces de VR? Repito, tengo pinta yo de tener VR o algo por el estilo. Eh, ¿Te suena de algo super hot? super hot. Pues ya lo tienes, super hot. El juego de frenetismo absoluto en el que ir pasando niveles tirándole pistolas a la gente sí, la cabeza Sí, pero también este modo normal. Ya empezamos con el modo difícil de Dark Souls. Eh, aparte de eso, ¿qué tenemos? Eh, pues lo más conocido del mundo. No me acuerdo del nombre siquiera. Eh, el, juego de <risa> pero... el juego de partir cubos. El beat, ah, saber. Beat saber. el beat Saber, efectivamente. El Beat Saber, coño, pues el Beat Saber también. Pero si te fijas, casi todos los juegos que son al menos famosos de estos eh, son juegos por niveles o son juegos en los que tú estás estático y estás haciendo algo. Es algo que son independientes. Una canción del Beat Saber es completamente independiente de otra, pero una historia que es continuada, ¿cómo la vas a transmitir a UR? ¿Cómo la vas a pasar a UR? A ver, hay juegos de disparos de zombies. No, yo no sé, pero he visto. Sí, pero eso también zombies. son por niveles. Eso también es por niveles. Los es decir, niveles. Tú, te los ni tú te cargas el nivel de zombies y pasas al siguiente, o lo repites y mueres. A lo que me refiero es que no es una historia continuada, no es algo en lo que. Tú encarnas un personaje en una cosa de aventura. Difícil puede ser mundo abierto, pero una historia lineal es, es que perfectamente es posible. Es que es Horizon. ¿Tienes, tienes muchas opciones a las nadie que... Nadie te dice que sea... Y a ver cuál es la carga de los chunks de este mapa. Existe Minecraft VR. De hecho, existía Minecraft VR y se fue al suelo. ¿Tú, tú ves a alguien jugando a Minecraft VR? Eh, vi un vídeo de un señor que estaba 24 horas en el Minecraft VR. Aparte de esa, ¿cuántos más has visto? No más, pero... Efectivamente, tú... es un enfermo, no se su preocupes. Su suficiente. Íñigo, ¿opiniones de las VR, de los juegos lineales AAA en VR adaptados? Uh, la realidad virtual está muerta desde hace mucho tiempo. Yo se lo dije a Borja Arbosa mm, en este estudio hace ya como 4 o 5 años. Y yo me sigo reafirmando. Cada proyecto que aparece sobre realidad virtual nace muerto. ¿Por qué? Porque no tiene una utilidad... Uh, Práctica real en el sentido de que mmm, eh, la infraestructura necesaria no es atractiva para el jugador, el coste suele ser bastante alto es que y la calidad del juego no suele ser especialmente buena. Es que Sin eh, quitarle mérito a cosas como Beatsaber, que mmm, visto desde fuera tiene pinta de ser un juego súper, súper, súper divertido, pero... Mm, hay muy pocos contextos En los que yo le veo sentido al, a, a la realidad virtual Si acaso Los juegos de conducción Donde puedes eh, conseguir una inmersión A base de mm, tú Estás en un punto fijo y miras a los lados Vale, ok, guay Pero a partir de ahí eh, Todo lo que implique un movimiento más intenso Normalmente suele provocar mareos eh, y este tipo de cosas. Entonces, juegos de yo me fijo en un punto y voy haciendo cosas, bien. Pero el resto de planteamientos y conceptos suelen tener muchos problemas prácticos, más que teóricos, aparte del precio y de todas estas cosas. Por cierto, ya que le Nombrado eh, Como cuando le nombras aparece Pues ¡Borja! Borja en el chat nos dice que la U va a resurgir Se lo veré yo o con va, estos o, ojitos O van a hacer O van a o hacer, van a hacer. O, van o van a hacer A ver, sí que hay que decir que en el momento en el, que la U, eh, en el que VR se puede implementar Más allá de unos cascos y unos mandos Simples A cosas como Ready Player One Porque eso se acabará haciendo Tú Duele mucho para la cartera lo que estás diciendo. Eh, duele muchísimo para la cartera, pero ten en cuenta que ya existen los, los. Las cintas estas de suelo de 360 grados. Con eso me compro un coche. Ya existen las cintas de suelo de 360 grados implementados con gafas, cascos y cosas que no son. Y con eso de... me compro un coche, Carmona. Que está muy caro. Y cosas que no son mandos de aros. O sea, existen shooters con los con el movimiento en. en 3D. Estilo el lasergune de toda la sí. vida, pero en VR. Pues serán un lasergune pero en ese sitio, porque la gente normal no a menos que seas de claro, muchas capacidades. Claro, claro, claro, A un niño no le regalas como una PlayStation le regalas ahí. Pues toma, hijo, tu seta para matar niños. ¿Por eh, <risa> qué For, no, a ver, Fortnite? Lo niños. entiendo, lo entiendo, pero sí, o sea, lo que me refiero es que si cogemos de comparación tal cual, el set de Ready Player One con lo que a día de hoy ya existe no estamos tan lejos. Estará no. mejor o peor implementado, el coste será superior o inferior, pero aún así no estamos tan lejos. Lo único que nos falta de momento es que los mandos dejen de ser unos putos mandos y nos den guantes y que el resto del traje sea implementable. Pero lo de las gafas y lo de la cinta ya está. Entiendo una cosa que esto también depende mucho de lo asequible que sea. Puedes tener la tecnología que sea la leche, pero si no mucha gente puede llegar a él, no va, no va a resurgir. Lógicamente, pero eso es igual que hace tiempo. Eh, Íñigo, tú viviste la etapa de los cibers. Sí ¿Cuánto, final, ¿Cuántos cibers, final, cibers, cibers sí. conoces a día de hoy? ¿Qué es eso? Efectivamente Entonces, al igual que antes la gente no se podía permitir un ordenador Y entonces se iba a los cibers no, no existían ordenadores personales por lo que Esa entonces. es la cosa Esa es no, la no, cosa. Y no y para Y a día de hoy es lo más normal del mundo tener un ordenador en casa Para la mayoría de gente Ya, pesos eso es... A ver entonces, al igual que las cosas se mueven... Lo, lo que yo pues... quiero decir, Carman, es de que ya existe la tecnología para eso. Para la virtual. Con guantes... Sí, pero, sí, pero no, a ni... no, no, no a ese nivel. Todavía no existen los trajes ápticos. Existen. No existen los trajes Existen. Tácticos. Existen no. trajes Que, que los militares vayan 12 años adelantados no es cosa tuya. Boston Dynamics. <ríe> Existir, existen. No es asequible para la gente común. Muy pronto, Oscar Digital Gaming en VR, claro que sí, Borja, no, sí no, me gusta. No, no, no, eso que haya dicho Borja en el chat no es una tontería porque probablemente una de, de las cosas que podemos eh, implementar en, en mm. los streamings de Twitch y que le da vidilla es Una cámara de ¿no? No, oh. ¿no? no, no, en, en los streams quiero decir en el contenido, no en la parafernalia. Sí, pero para eso, el... eso necesitamos unas gafas VR y el Beat Saber. Bueno, y dinero. Y, ¿Y, y dinero. Y, ¿Y no tenemos unas gafas VR? No. No. De, de hecho, no. ¿Hay pay. dinero? ¡Producción, hay gafas VR! No, producción no sabe, no sabe nada de eso. <risa> producción, igual, si le dices cuánto cuestan unas gafas VR, te las compra. <risa> o me manda la mierda. Te mandará depende, la mierda. Depende, depende del precio. ¿A, a qué precio están? ¿Un... A no. ver, teniendo en cuenta que está saliendo demasiados modelos, yo creo que lo último sería Oculus Quest 2. A ver, una buena, pues no sé, mil, ¿no? No, Oculus no, no, Quest... no, no. No, no, te está no, siendo no, muy lejos. No, no, yo no quiero una buena, yo quiero una para jugar al Beat Saber. Eh, no, una Oculus, cartón, Qu ¿no? ¿Oculus Quest 2? Eh, 350, estoy encontrando. ¿350? 350. Pues solo una vez, bueno. pues, muy caro me parece. Eh, en fin, yo me gasté 50 euros en el Mario Kart mmm, Home Y luego lo y devolviste. devolviste. Life y luego lo devolví. ¿eh? Sí, la cosa es que tendrías que comprarte las Oculus y el Beat Saber. Me temo Borja. Yo tengo que unas no vale. Hostia, qué recuerdos, qué recuerdos. Cuando se hacían de toda la vida las manualidades de. de con cartón para el Jafas VR para poder poner el móvil y ver vídeos de YouTube en 360. Qué recuerdos. Sí, en Dios. 360, que básicamente veías el, el vídeo de YouTube estirado. Básicamente, está. Qué recuerdos, qué recuerdos, ay, madre ay, ay. mía. Yo era pequeño para aquel entonces. Yo era pequeño. Eh, Seguirá bueno, siendo pequeño. ¿eh? Dicho, dicho esto, creo que vamos a pasar a la siguiente noticia, pero me voy a quedar específicamente con el efectivamente. quita una música. Muy pronto, Euska Digital Gaming en Uber. ¡Ja! Ya lo veré yo. Square Enix y Konami y los NFTs. Las acciones de Square Enix han subido a pesar del rechazo y la polémica que generan sus anuncios de que sub se subían al carro con, los con, con la blockchain y los NFTs. Hay otros más, Ay, por Dios, de verdad. No puedo, no puedo, no puedo. ¿Nunca deseaste una skin más cara que nunca? <risa> y única. ¿Nunca con... deseaste una skin única que... Exactamente, igual que el resto, pero con un número... Correcto para ser exacto, sus acciones han subido un 8% tras el comunicado por parte del CEO de la compañía. Sigue, sigue, sigue. Sí, sí, yo, yo sigo, yo sigo. Eh, me he perdido. Un crecimiento de que no se veía desde agosto de 2021. Por otro lado, Konami también se ha sumado a la moda, subastando NFTs de Castlevania por su 35 aniversario. ¡No! Oye, mejor esto que un Mono. Sí, pero yo pero yo con unos NFT de Castlevania no puedo matar niños rata con una skin tope pero es que Castlevania es una obra de arte y se la acaban de cargar. Mejor esto que un mono. Gorka Villalba, 2022. 2022. Efectivamente, la primera frase en este sitio, por favor, aplausos. Continúa. Continuamos. Continuamos. La, <risa> la colección de esto se llama Konami Memorial NFT e incluye 14, 14 obras de arte únicas de la serie. ¿Y qué son obras de arte en este caso? Sí. Eh, uno. Lo, lo, pone, lo pone ahí. Ah, entre, entonces, estas, obras... entre estas obras se encuentran <ríe> escenas de videojuegos, música y bocetos. Muy bien. ¿Qué ¿Dibujitos? más? Las... <risa> la subasta de la colección de Konami se, se efectuará el 12 de enero en el mercado de OpenSea. OpenSea. OpenSea. Open sí, open sea. Ah, pues muy bien. Un mercado de NFTs. Con un rando. poco de suerte, si os apetece meteros a esto, para cuando escuchéis esto, podéis. Tenéis, tenéis un día o dos de margen. Un día o dos. Hemos venido, un día dos Hemos venido pronto. Hemos venido pronto. Hemos venido a jugar. Perfecto. Por otro lado, Ubisoft no consiguió el éxito que esperaba, habiendo vendido únicamente 15 NFTs desde el lanzamiento de su sistema Ubisoft Quartz. ¿Tantos? Un segundo de silencio. Con todo el respeto del mundo, que te jodan Ubisoft. No, un segundo de silencio por la muerte del Ubisoft Quartz. Ya está. Suficiente. No se merece más, no se merece más. Ha venido 15 NFTs, Ubisoft que literalmente, si te das cuenta, anunciaba sus NFTs como tokens, es que... lo mejor del mundo, dígitos, esto es único, esto es, es. que ponían único en grande, pero, ¿sabes? Pero quiero que tengas en cuenta que 15 pobres de... 15 pobres almas en pena del mundo. Han pagado. 15 esto pobre. no es Dark Souls, no hay almas en pena. Es por no Son faltar... gente tonta. Es por no faltarles al respeto. Puedes faltarles al respeto. Acabo de decir que te jodan Ubisoft. No, pero no, es que Ubisoft ver, no es un no, ser no, no. vivo. A los, a los consumidores no se les falta el respeto. A los consumidores... ¿Consumidores? Pensad. pero Pagarnos a nosotros, sí, pues, si a nosotros, podéis Podéis suscribiros nosotros? a nosotros, que creo que es más útil. Sí, correcto. Sí. <risa> dinero, porfa. Di di dinero, porfa. Somos unos mendigos. Es que, en fin. Eh, en serio, las NFTs... Todo esto, Konami, sale de ahí, Square Enix, sal de ahí, es que a Electronic Arts ya no le voy a hablar porque es un caso perdido, pero lo ha sido siempre, o sea, esto, esto eh, no es nuevo. No. Desde, desde el FIFA 4, es un caso perdido, o sea, desde yo Desde no... Ronaldinho, soca. <risa> no, por favor. Esto, esto es horrible, en serio, lo de las NFT, las NFT nos están matando a todo el mundo. Y nos están matando a nosotros porque no podemos hacer NFTs de las subs de Buscar Digital. Dame eh, tiempo. Eh, eh, no, yo no me voy a meter en la mierda. O sea, a hacer no, hacer yo hacer. menos por eso es, te lo digo. Eso es hacer una edición limitada, pero con cosas que son digitales. Eh, eh, me parece no. bien, vamos a hacer una colección. NFT de esto, que o sea. veo, captura de pantalla que hago. <risa> Hablando de cosas digitales, de serie limitada, bueno, limitada entre comillas, pero... No son NFTs. Pero útiles, <risa> amigos, son útiles porque fomentan la cultura. El Museo del Prado ha decidido poner parte de su exposición en Animal Crossing. Empezaron el 4 de enero con ello eh, y han puesto obras como Las Meninas, en Jardín de las Delicias, Chicos en la Playa, pues eh, la, las más famosas, las más conocidas que... Que tienen. Son obras que están separadas en cinco itinerarios que permiten jugar a los. ¿eh? que permiten a los jugadores comprender y profundizar en cada uno de los cuadros. Y sobre todo, verlos, si no ha sido nunca. Al Museo del Parado. El código de sueño no lo voy a decir. <risa> ya lo DEA5758 6558 3912. Ya está. ¿Era Bien. necesario? No era necesario. Eh, es recomendable, por cierto, aparte de entrar en, en ese sueño del Animal Crossing eh, Visitar los itinerarios de la web que han abierto para, para esto Y así pues tenéis un poco toda la información Se pueden descargar las obras mediante códigos QR Sin tener que pagar para exponerlas en cualquier pared del juego Es decir, puedes mmm, poner las meninas en tu casa de animal crossing en, de animal crossing si eh, ojo en plan matiza, matiza. A ver, en tu casa de verdad también si te compras una reproducción a ver, si te a compras ver. las meninas por Captur. 4 millones de pavos Siempre ¿Sí me he puesto una captura de pantalla <risa> también, no, también por favor eh, y eh, bueno eh, eh, eh, eh, bueno se escanean utilizando la app de nintendo switch online en, en un dispositivo móvil eh, mm. Además que hay algunos que no es por QR, sino que ya directamente los puedes comprar está, en la tienda en, en, la, en la tienda, vale. Pues muy bien. Eh, es, la verdad es que yo, visto esto, digo, muy bien, estupendo. Esta es forma de acercar la cultura a la gente. Es decir, la gente está en Animal Crossing, guay, pues cojo y me monto un algo en Animal Crossing para que eh, puedan ver los cuadros y puedan, eh, pues eso, al final es adaptarse a las nuevas... Tendencias en las nuevas tecnologías. Las meninas tienen no sé cuántos mil años, que ya no me acuerdo cuántos, pero las tienes en Animal Crossing cognudo, guay, perfecto. Ah, pues. Y luego lo gracioso es, al igual que los museos, que digamos, los museos tienen sus itinerarios, ¿no? Entonces, pues, tienes zonas y tal, pues aquí tenemos lo mismo, tenemos cinco itinerarios con, pues, obras de diferentes tipos, de diferentes autores, pero que están todas, digamos, conjuntas en diferentes grupos en base a lo que sean. Muy bien. Pues yo lo he visto como marketing, sí no sé no, no. Puede, puede que sí no si sí, puede, puro, puro puede que sí perfectamente pero a ver no sé el prado que sacará de todo esto pero sí que es verdad tal y como ha dicho Íñigo que es una manera muy muy Pum. útil De Hacerse acercar oír. la cultura a la gente hacer claro pero y de es acercar que... la cultura a los jóvenes los jóvenes dónde están en Animal Crossing pues. claro. hombre no te voy a poner cuadros no te voy a poner el cuadro de las meninas en el Doom Eternal sabes en plan viene ah, un viene un demonio ah, y te dice mira tengo un cuadro de las meninas y tú le rajas el pecho yo, sabes yo, yo quiero ver a mi mono quiero <risa> ver al NF NFT Nada más, eso es arte para mí. No, pero eh, sí que es cierto que al final la finalidad de un museo público como es el Museo del Prado es, independientemente de lo que cueste las cosas, darse a conocer y acercar la cultura a la gente. Pues esto es una forma de promoción cojonuda. O sea, 10 sí. de 10. La verdad que sí. Y bueno, eh, podemos comentar de los itinerarios... Son cinco, hemos dicho. Eh, tenemos el parado te mira, con retratos de diferentes artistas. El tiempo en nuestras manos, que son objetos de diferentes artistas. Mapas oníricos, paisajes. Redescubrir los márgenes. Son eh, básicamente cuadros de personas que rompieron los moldes en su día. Y lo último, que esto sí que se le da bastante relevancia. Y a lo mejor tú puedes explicarme por qué, Íñigo. Yo no sé por qué es tan importante. Eh, que es la quinta del sordo. Que es la casa de campo de Goya, con sus pinturas negras y cuadros icónicos. Que en ejemplo de cuadros icónicos, pues tenemos... Duelo a garrotazos y Saturno devorando a su hijo. Y en total, pues... Tenemos obras de gente como Joaquín Sorolla, Velázquez, Goya, ya lo hemos eh, mencionado, Tiziano, yo estoy diciendo los que me suenan, El Greco, eh, Boneur también y, y cosas como Sánchez Cotán. A ver, La Quinta del Sordo, que yo no lo sabía pero me estoy documentando, fue una casa que tuvo eh, Goya en su momento, donde más o menos está ahora Carabanchel y en la que eh, puso las pinturas negras, entre otros cuadros, que algunos eran suyos y otros eran de, la de, las de otros artistas. ¿La de, la pintura de las pinturas no la, negras no era la de las guerras, cuando fue una guerra? Eh, las pinturas negras fueron justo las que pintó eh, antes del exilio. Eh, no sé, este Goya se exilió en mi... sí, no es? Eso, la eso, eso es lo que te iba a decir, lo eso lo mostraba, la ¿no? historia, claro, Gasto, Engaste, no le hemos, te no te hemos, meto, hemos dado goya en historia Te meto una paliza No hemos dado goya en historia eh, Puedo que una rueda, pero este no era el pintor de Napoleón No, de de Pepe Botella Puede, puede Sí, ser. que pintaba al lo hemos dado, Sé que le hemos dado Engaste Que no lo hemos dado en Engaste, no que Engaste no hemos fue dado que, a, no fue a Antonio que, Machado ¿No fue que Machado le hizo una oda? ¿De qué, me coño hablas? No, le hizo una oda al tío al que, me, al que le pegó un tiro por el culo ¿Quién es? Ese Ese es un escritor eh, La guerra es una oda aquí niño, ¿sabes tú? No, no La guerra de Machado? No lo no sé. Eh, las pinturas negras eh, las pintó... En, eh, no, no, no, no. Es que le ponía 100 años más para adelante. Las pinturas negras se grabaron... Se Lorca, hicieron perdón, perdón, en, perdón. En 1800 hasta 1824 y llego, ya se, se exilió justo en el 24. Vale, sí. Su fin de y, historia. Y pues, en fin, eh, <risa> fueron pintadas entre el 19 y el 23. Claro, es que esa parte de la historia de España de 1800. Pues poquito, estamos, ya, poquito. Mmm, porque nosotros poquito. empezamos ya casi en el 1812 con la primera constitución española. Tú, tú te has olvidado de la historia, nos, la verdad. Nos no. estamos riendo mucho en casa, dice el cabrón de Borja. Que... <risa> Gracias. A ver, aquí tenemos a, una, a un plantel que este señor que tengo aquí y este señor que tengo aquí están estudiando historia de bachiller, que eso es. La maravilla, yo sí. la estudié hace 10 años, <risa> pues en fin. Estamos sí. un poco pochos, ¿vale? Pues eh, entre lo pocho. que ellos no saben y lo que yo he olvidado, pues por no, favor. No, entre lo que yo he olvidado, porque ahora mismo estamos en el 1923. Que venga alguien culto a este programa. <risa> en fin, en cualquier caso, eh, un 10 para... La Efectivamente, un 10 para el Prado y podéis ir a... Podéis ir, ¿vale? Podéis ir al Animal Crossing desde vuestra casa, confinados porque tenéis COVID. Porque habéis dado positivo. Porque por nombre, noche vi pero... jardines mal. <risa> Muy mal. ¿Cómo? Noche vi jardines. Jardines. Noche jardín. Te falta, te falta calle eh, y Pero yo... vamos a ver, en serio a la gente... Se, es que yo estaba a mm, dos horas y media de aquí, no me enteré de nada. Ya lo sé y ya. Prefiero, y prefiero que no. Pero la gente se le ocurrió ir a... Mm, mm, Nochevi, jardines. jardín, ¿eh? ah. Continuamos con la siguiente noticia. De hecho, me parece que sí, pero básicamente, si estáis confinados, pues podéis entrar perfectamente a Raymarkosen, o si no también, y ir al código del sueño, que ya lo tendréis en Twitter, y eh, pues veis un poco, os culturizáis mientras eh, estáis en casa por no haber sido suficientemente cultos. Recomendación cultural del día Borja Arbosa recomienda ir al Prado Que hay entrada gratis para estudiar Pero el viaje no lo es Si estás en Madrid claro. Pero el viaje no lo es Y <risa> la estancia tampoco Efectivamente Y después de este apunte <risa> Después de este apunte Alienware Nix eh, ¿Qué tenemos que decir sobre este Proyecto, porque es un proyecto Alienware como tal es la marca gaming de Dell, porque Dell no es gaming es eh, Durante el CES 2022 se ha presentado su proyecto Nix al igual que teníamos el proyecto Hazel de Razer con la mascarilla Pues esto es proyecto Nix Este sistema, es un sistema, permite jugar a varios juegos simultáneamente desde el mismo dispositivo Esto es un concepto únicamente, pero aún así, es un servidor Un servidor capaz de ejecutar cuatro juegos simultáneamente Además, permite el juego sin interrupciones Pudiendo migrar la imagen inalámbricamente a cualquier pantalla conectada A la torre Es decir, yo estoy en la cocina Por motivos que desconozco, jugando al Doom Eternal Mientras, eh... Yo qué sé, me estoy haciendo la comida o lo que sea Estoy jugando al Doom Eternal Y digo, mm, he terminado de hacer la comida Me apetece irme a la sala a jugar Pues hago, bam, botonazo Y ya está, y me puedo ir a la sala a jugar O, bam, botonazo y me voy a mi habitación a jugar Y tal cual, directamente Eh... No se han compartido ni especificaciones internas, ni calendario de producción, ni coste, que eso va a estar muy gracioso, y el concepto Nix se trata de un servidor similar a un ordenador de sobremesa, en tamaño, en diseño, es negro mate con RGB, no tiene más, es gaming, ya está. Y a diferencia de servicios en la nube como Stadia o GeForce Now, al tener un servidor físico, que a fin de cuentas es un servidor físico que tenemos en nuestra casa, eh, para la ejecución de los juegos la latencia disminuye. De una manera bastante potente... Y se permite un mayor ancho de banda... Se permite aprovechar ese ancho de banda... Conclusión... Podemos hacer... De esta manera... Jugar nosotros... Eh, cambiando entre pantallas inalámbricas... O... Puede venir Villalba... Yo estoy jugando al Dark Souls... Viene Villalba y dice... Mm, pues me apetece jugar... A... Mm, Ghost of Tsushima... Y entonces le da otro botón y se pone a jugar en otra pantalla de manera inalámbrica teniendo el servidor ahí al lado. Y yo estoy jugando al Dark Souls y al Ghost of Tsushima en el mismo servidor. Dell os quiere vender un puto servidor de los que ya sí. no vendes. Efectivamente. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué sí? ¿Por qué? ¿Por qué no te va a intentar meter otra más Dell doblada? Porque sus ordenadores son un poco pochos. ¿Por qué no hacer un servidor que también sea un poco pocho para la gente de casa? Llevo teniendo un Dell 5 años, sé lo que es. Eh... ¿Y qué es? Y pues básicamente se queda anticuado <risa> Eso es claro De una manera bastante rápida eh, No, Dell AK eh, Utilizamos todo partes propietarias Para que no puedas ni cambiar la placa base de tu <risa> ordenador No vaya a ser eh, Creo que acuerdo. ni siquiera eh, Bueno, los discos duros sí Sí, pero, sí, sí, sí Pero sí. vamos, eh, las fuentes de alimentación de Dell En cuanto se estropean Cómprate otro nuevo Terrible Vale, y aparte de eso, ¿qué opináis del proyecto como tal? Me Pff, caca me estoy hablando de un servidor. Te verdad. estoy hablando de un servidor que te permite jugar a dos juegos a la vez. Tú que siempre tienes el problema con Yo cual... tengo dos manos. Sí, sí, sí, dos también, manos. Tienes dos hermanos, también tienes dos manos, pero tienes un hermano y un padre con quien compartir la Play 5. Ya, y Lo pues... cual esto eliminaría esa necesidad, ese problema. Perdón. Sí, pero el gasto de luz y todas las mierdas para que dos personas puedan jugar a la Play, para eso colocamos un horario. Y solucionado. O colocas una K47 y ya está. Tú si Tienes problemas familiares muy graves. Eh, no vamos a hablar de sus problemas familiares ni de los míos, por favor. Eso, eh, eso estaría bastante gracioso, la verdad. No, no, Como no. tal, yo personalmente opino que la idea está bien, Está bien, pero le encuentro fallas. Porque no es posible jugar a cuatro juegos desde pantallas inalámbricas sin ningún tipo de latencia y sin que el servidor explote. ¿Y me vas a decir que, lo, que vas a ser capaz de tirarlo? porque esto se... Esa es la cosa. El... Obviamente entiendo que habrá disminuciones potentes. Es decir, hombre, si estás jugando a un juego, pues sí, a lo mejor puedes jugarlo en tu pantalla OLED 4K HDR. Lo puedes jugar bien. Pero en el momento en el que pongas dos, despídete de los 90 FPS. Hombre, hay una cosa que decir, que es una realidad. Las redes mmm, domésticas normalmente... Para las cosas que se hacen ahora Son aceptablemente buenas Es decir, aquí por ejemplo tenemos una red eh, Interna, gigabit Como puede tener cualquiera en su casa Con un router normal Y la música que yo estoy reproduciendo no está en este orden... Ya no está en este ordenador Está en un NAS en la otra punta de este sitio Con tres switches de por medio También hay que decir que aquí es Porque somos, digamos, eh, bastante potentes En ese sentido, no, yo en mi casa Hasta hace tres días tenía 100 megas eh, de, red. Sí, sí, sí, de De interna Sí, 100 megas de bajada puede, puede, puede ser, pero quiero decir eh, Aquí tenemos Cosas domésticas sí. O sea, aparatos domésticos Entre comillas, entonces el eh, Hacer un streaming desde Un NAS a una tele No es ciencia, no es ciencia ficción Son no. 200 euros de NAS, pero no es ciencia ficción No Pero ya. imagínate desde un NAS hacer streamings a 3D a la vez bueno, pues tendrás que tener mucho cable de red. Tendrás que, que tener mucho, tendrás que tener mucho cable de red o mucho wifi, porque la, la idea de esto precisamente es que sea todo inalámbrico. O sea, la idea es que yo le pegue un botón y pueda migrar la imagen de aquí a otro sitio. ¿Pero qué función real debes tú a esto? Función real, precisamente la que te he dicho, la de eliminar la necesidad de que tengas que esperar a que otra persona termine de usar el dispositivo para usarlo tú. Ya, pero es que normalmente la gente tiene su ordenador propio. Lo sé, lo sé, lo sé, pero yo te estoy hablando de... A ver, Algo las, en lo que de no de las, sea tan fácil. De las, de las, de las familiares, pero Porque, no es familiar, claro. la, no voy a invertir en esto. La matemática vendría a ser más o menos la siguiente. Tú tienes un servidor tocho y tienes tres o cuatro ordenadores de mierda. Entonces, si el servidor tocho te ha costado 3.000 euros y los ordenadores de mierda te han costado 150 euros cada uno, eh, ponle cuatro ordenadores... Son 3.600 euros que te has gastado, ¿no? Pues 3.600 euros son menos que 4.000 euros que te habrías gastado en cuatro ordenadores gaming. O más, porque Va, los ordenadores gaming son caros. Pero es, pero es la misma es la misma matemática que se hace ahora mismo en las empresas, porque está, en muchas empresas están empezando a virtualizar los ordenadores, y los ordenadores que les dan a los trabajadores son una patata que no sirve para nada, de hace 10 años, pero como arrancan una máquina virtual que está en un servidor tocho en la otra punta de España... Aparte de ser más seguro, porque el ordenador en sí no tiene nada, se lo puede robar de hecho, en muchas mm, sucursales bancarias, por ejemplo, tú puedes entrar a punta de pistola, robar ordenadores y no va a pasar nada. Porque no te vas a llevar ni un puto dato. Porque no están ahí. Entonces, eh, no recomiendo hacer esto que acabo de decir. Es que Digital, es que digital, no, digital no aprueba estas acciones. Este tipo de conductas. Quiero decirte, esa, esa es al final la matemática. Tengo un servidor súper tocho y unos ordenadores. Pero para hacer ese tipo de funciones no hace falta es un servidor. Yo, por ejemplo, con un amigo, él, él desde su casa, yo me conectaba a su ordenador que tiene un Intel Core i7. Hola, no. Sí. Hola, no. Tiene una bestia de ordenador. Yo me conectaba a su ordenador. Yo tengo una mierda de ordenador. Claro, pero ahí ya no estamos hablando de lo mismo. Aquí yo te estoy hablando de estar tres personas conectadas en una misma red a un mismo servidor. Ahí tú estás hablando de conectarte al ordenador de otra persona y jugar en su ordenador. Ya no, pero estaba usando el ordenador como servidor. Sí. Porque ahora no tiene más en la pantalla, así Claro. No... Así que yo me tenía en una pantalla y él seguía usando su ordenador en la otra pantalla. ¿Cómo? En plan, tenía el Doom Eternal, sí. el único que suena es sí, sí, jugando... sí, sí. en una pantalla. Sí. Y él usaba el ordenador en la otra pantalla. Y no puedes usar un ordenador así, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo, sí puede con dos controles distintos Bueno, pues con dos controles distintos, pero aún así a lo que me a refiero a es no que... Ahí, teoría, estás, a mí no me preguntes, en teoría, a mí no me ya, preguntes No, no, no, ahí ya estás hablando de conectarte al ordenador de otra persona es muy Usándolo diferente. Usándolo como servidor. Sí, pero sigue siendo muy diferente. Esto, primero, lo, que, lo primero que te he dicho no, es la... que, eh, a diferencia de servicios a la 9, como está de GeForce Now, al tener un servidor físico para la ejecución de juegos en, el, en tu propia casa, la latencia disminuye. La diferencia es esa. La diferencia es que no tienes que cruzarte medio internet para acceder a ese... Porque lo tienes en tu casa. ordenador o, o a ese servidor. A ver, pero también no hay que no decir que... Me descuadra un poco un hecho y es lo que has dicho tú O sea, a fin de cuentas tiene sentido eh, Tienes 3, 4 ordenadores de 150 pavos, 200 pavos Ordenadores de mierda Y tienes un servidor tochísimo Entonces, vale, pues obviamente eh, Puedes jugar desde el servidor tochísimo Sin que eso suponga un destrozo absoluto para tus portátiles Pero, eh, por ejemplo, no vas a poder sacar el rendimiento máximo de imagen Porque un portátil de mierda no va a tener una pantalla 4K Pero, HDR ultra a o a, a ver, imagínate que, que claro. tienes una pantalla conectada a tu ordenador de mierda pues de hecho puedes hacerlo. Puedes estar tú jugando con tu portátil, que es gaming, y yo con una pantalla al servidor. Sí, es viable. No. Al final el tema va a ser el, el, lo mismo de, de siempre. Estos servidores existen. O sea, servidores en los que tú puedes virtualizar diferentes sistemas operativos, conectarte a ellos y utilizarlos incluso para jugar. Ya existen, hay mucha gente que, que se lo hace. Eh, ahora bien... Mm, los amigos de Dell Lo que quieren es Venderte lo mismo Que un servidor Que venderían mm, A un CPD Solo con, que para que lo tengas tú Con lucecitas Con lucecitas Con nombre ¿Qué? gaming Y más caro Correcto Correcto Correcto Gorka me ha pillado Cuál era mi concepto Efectivamente Pero básicamente pero es... es tener un servidor potente Pero en tu casa Sí pero vamos. Con, lu con luces ¿tú? Etiqueta gamer Y 40% más caro En vez de En vez de conectarte A un servidor de Stadia Por ponerte un ejemplo Pero vamos Que <risa> Por ponerte un ejemplo quien, quien quiere hacer esto realmente ya lo ha hecho porque se ha comprado un servidor y quien no quiere hacer esto, eh, no sé si de la, va, va a encontrar mercado con esto, lo dudo mucho, moito muchísimo. Y yendo hacia la otra cara de la moneda porque en este caso yo considero esto la otra cara de la moneda eh, Steam, nuestros amigos de Valve eh, apuestan por la universalización de las cosas y eh, por facilitar que los usuarios de Linux, porque <coughs> les interesa eh, puedan jugar eh, a los juegos de Steam. Steam Play Steam Play, ProtonDB llámalo como quieras el caso es que siguen desarrollando todas esas herramientas para eh, utilizar juegos de, de Steam en Linux ellos dicen que aproximadamente 18.000 juegos ya están disponibles eh, Ya, los estos, datos son un poco raros Estos datos, estos datos son muy cuestionables A ver, eh, los hay es decir, de los 100 juegos más jugados en Steam 80 ya están soportados en la plataforma Sí, exentos de problemas, no Ahí está Y de los mil juegos más jugados, el 75% también, sí Pero tampoco exentos de, de problemas el... De todas maneras, como tal, hay más de 21.000 juegos en la plataforma disponibles Pero 18, casi 18.000, no, no llega del todo, pero casi 18.000 eh, Se están reportados como que se pueden jugar bien La pregunta es, para que los oyentes tengan el contexto ¿Por qué? Eh, Valve se ha puesto ahora a hacer capas de compatibilidad y todas estas mierdas. Pues básicamente porque su consola, eh, que era Steam Play. Steam... No, Steam Play es el sistema que te permite no, jugar en Linux. Steam Deck. El Steam Deck. El Steam Deck. El Steam Deck, eh, el... El Steam Deck es como digamos, es eh, como una cuando... Switch, pero eso es. Pero es como cuando cosa. tú ponías el móvil en un mando y jugabas así, pues pero, literalmente eso, pero con su propio pero dispositivo. Tú, tú compras un juego... Si sí. lo descargas en ordenador. Sí. ¿Y por qué ese si Linux no funciona? Correcto. Sí. Porque o, no está optimizado para, está para ello. Es como si Windows. te digo que cojas un juego de Play y lo metas en el Xbox. Sí. Básicamente. Es literalmente... Es como si te digo que un juego de Windows lo juegues en Mac. El sistema es diferente. Sí. Entonces tiene que hacer compatibles. Es como cuando te dicen, no, este juego ha salido para iOS, pero no para Android. Pues es lo mismo, son sistemas diferentes. Entonces tienes sí. que optimizarlos para cada dispositivo. Básicamente. Para cada sistema. Y mm. Valve está haciendo esto porque su consola Steam Deck va a ser una consola basada en Linux, porque como es lógico. Eh, no quieren pagarle el royalty de Windows a, a Microsoft. Entonces, eh, están retrasando un poco también la salida de la consola porque quieren ver a ver si eh, son capaces de alcanzar esa compatibilidad. Eh, Steam Play Pero... es el ordenador portátil. Ese que decían, ¿no? no, Steam Play Queda es el una... sistema que te Steam permite Deck. jugar en Linux. Steam Deck es el ordenador portátil. Sí. Que es como una switch. Que sí. es como una switch. Sí, sí. Solo que es literalmente como un mando del que sacas una tapa y pones el móvil. Pues solo que en vez de poner el móvil ya te viene integrado. Sí. viene sí, con sí, pantallita. Sí. Efectivamente. Viene con pantallita. Pues esa es la. Esa es la historia. Yo he visto eh, algunas pruebas que han hecho algunos youtubers famosos. Youtubers. <risa> ¿Y <risa> por qué no nos han mandado un Steam Deck a nosotros? <risa> Pues porque no tenemos un millón de suscriptores. Valve, porfa. Porfa. O sea, va, va Game Newell, porfa. Te va a escuchar. Dinero. Valve. No, pero el, el tema es que hay gente que se ha propuesto eh, migrar su, su ordenador a Linux y lo que es la parte de ofimática, muy bien, perfecto, estupendo. Navegación web de puta madre. Pero gaming. Pero gaming. Pa. Todavía no están ahí. Todavía no están ahí. Y yo digo una cosa. Yo me he comprado un portátil. ¿De 150 euros para conectar a un servidor? No, me he comprado un portátil de eh, 700... No, 570 y pico euros. Bueno, bueno estado, gama eh, media, el gama precio, media. El precio original era 700 y pico, pero porque los portátiles están... Gama media, gama media, sí, bastante. Carísimos. La verdad, la verdad. Le voy a poner Windows, pero también le voy a poner Linux. A ver si de una vez en la vida por todas empiezo a usar Linux eh, de forma habitual. Os contaré. Ah, no Es que no sé que es Linux, yo la verdad Se lo, que... Eso es Linux, eso sí. es Linux Pero no sé qué diferencia hay a mí Pues es un, de... sistema, es un sistema operativo diferente Es, es distinto Literalmente Pero primero te o sea, voy a decir que es un la interfaz, operativo La interfaz es diferente Coño, eh, tú tienes un a iPad, ver. ¿has visto un iPad? Sí Vale, tú has visto que funciona diferente a tu móvil Android, ¿verdad? Sí Vale, que tiene aplicaciones diferentes, preinstaladas, sistemas diferentes Muy diferente tampoco es Vale, los Pages, por ejemplo que ¿Qué es coño el es eso? Pages es el documento Es, es, es la aplicación de documentos de iPad Vale, pues eso tiene un formato, ese archivo, cuando lo sacas el documento, tiene un formato que no es compatible con tu móvil Android. Por ejemplo, o viene con iMovie preinstalado, viene con Pages, que es el documentos de toda la vida, viene con eh, Keynote, que es las presentaciones de toda la vida, y viene con eh, Numbers, Excel, y con Safari, que es el navegador, efectivamente. Entonces, es un sistema operativo diferente, literal. Y aquí pasa lo mismo, ¿cuál es la cosa? Linux es de código abierto, si no hay coco. Sí. Linux es de código abierto y Windows técnicamente es de pago. Sí. Ah, y digo, y digo técnicamente da, ver, por no, algo digo técnicamente por algo eh, desde esos no apoyamos la piratería pero <risa> pero pero pero, es que pero, no pero ese tipo de prácticas efectivamente pero eh, Linux es de código abierto entonces tiene pues sus herramientas de ofimática como son micro eh, como son sí no Microsoft Word es Office, Microsoft Word. O, o, office, office. Word el paquete de Office el paquete Office que técnicamente ofimática también es de madre. pago ofimática tu padre tu madre. Ofimática tu... <risa> Por si acaso, ¿no? Eh, entonces, pues al igual que tú tienes tu paquete de ofimática de Office, que es técnicamente de pago, eh, en Windows pues también tienes tu paquete de ofimática de código abierto, libre, gratis en Linux. Es un sistema operativo diferente. Pero entonces, no al re... igual que tienes en Mac, pues sistema de Mac en Windows tienes Windows, luego tienes Android pues son sistemas, literalmente Un sistema operativo eh, es un conjunto de programas de un sistema informático que gestiona los recursos hardware y provee los servicios o los programas de aplicación de software. Lo que hace que funcione tu ordenador básicamente. El, el software de tu ordenador entero Básicamente que Básicamente o sea, coge los recursos que es el hardware puro y tú, lo usa de una manera. Y te, u otra. Y te lo muestra en una pantallita bonita para, para que tú puedas usar las aplicaciones que Entorno gráfico bonita. Entorno Efectivamente. gráfico. Yo me quedo con el bloque de notas. Y la cosa está en que, al igual que tú, tú dices Windows, pues vale, tenemos desde el Windows Home de toda la vida A ver, El XP 7 Estás mezclando cosas, Estás pensando diferentes estás versiones mezclando lo sé, lo sé. Operativas de operativas de con... Lo sé, lo sé con, con, con... Lo sé Con versiones La cosa está en Tú tienes Windows Pues tienes Windows Home En su día El XP El ya. 7 El 8 vale. El 10 Ahí llega No, eso, vale. de ese tema de, Sí No es lo mismo La cosa está en que tú Al igual que tienes esas Digamos, eh, subdivisiones son De versiones. Windows esas Son, son versiones, versiones de Windows vale, son pues versiones. en Linux también tienes Y tienes Debian Y tienes Ubuntu Y tienes Debajo de Debian otras Y debajo de Ubuntu otras tienes, Y como son de código Tienes Omicron Omnicron, <ríe> Y como son de código abierto, la gente las modifica como quiere Para hacerlas lo más cómodo a su, a, a su usabilidad, a lo que ellos necesitan Y muchos de ellos pues las publican y por ello tienes mil versiones de Linux en internet Mil Ah, sencillito para entender Porque cada uno lo adapta a lo que necesita o a lo que mejor le viene Si sabes hacerlo, si no coges la de alguien y ya está Porque es código abierto, entonces gratis Todo es gratis, si sabes dónde buscar <risa> ¿Te has quedado con algo de todo esto? No Perfecto, Perfecto. Pasamos a hablar de nuestra querida envidia. Envidioso. Hemos tenido una presentación de envidia hace relativamente poco. Y... Vamos a hablar sobre lo que nos han presentado. Que aquí tenemos... Polémica, bastante tocha. Y muchos números. Efectivamente. Empezamos suavecito. Eh, se han presentado nuevos portátiles con gráficas de media para gaming y para estudio. Con la serie, de las, eh, serie 30, la 3070, 80, 90, etc. Se han presentado más de 160 portátiles de diferentes marcas. Tenemos Asus, tenemos ROG, tenemos MSI, tenemos de todo. ¿Precios? Eh, Nada, tranquilo. Desde los 1700 hasta los 3200 pavos. ¿Para que puedas escoger? Claro. Aproximadamente, sí. Eh, ¿Qué más se nos ha presentado? La 3080 Ti. Con 16 gigas de GDDR6, que es lo único que nos interesa Nos ha presentado precio para que no nos dé un infarto eh, Y también se nos ha presentado, para que nos quedemos un poquito más tranquilos, la 3070Ti Que según sus datos es un 70% más rápida que la 2070 Super A 100 FPS y a 1440p, que saldrá el 1 de febrero Tampoco se nos ha presentado precio ¿Cuál es el ligero detallito? ¿Por qué sacan tantas gráficas? Porque dicen, ah, no hay stock, vamos a sacar nuevas No queremos nuevas gráficas, queremos stack de las existentes, coño Ya, queremos stock de las existentes Dadnos stock, queremos gráficas. Joder. Queremos gráficas. Las gráficas son los padres. Un amigo mío, literalmente. Eh, un amigo mío, eh, este programa no es apto para menores de... de no sé, ¿qué edad ponemos? De med... 18. <risa> Por ejemplo... Eh, eso está gracioso, la verdad. Eh, queremos stock de las gráficas ya existentes porque yo puedo hacerme un PC tochísimo ahora, pero le voy a tener que meter una GT710 porque no hay gráficas. Dadme gráficas. Quéjate bueno. de los Crypto Bros. Quiero gráficas. <risa> Bueno, de hecho, he de decir que yo me he comprado un ordenador con una portátil con gráficos integrados De Intel con, de, de, No, de MD oh. Pero un ordenador portátil que tiene una, un, un Ryzen 5, creo que la versión era de 5500 algo Hostia, así. No, está mal, no está nada, mal, no está nada eh, mal 6 cores, 12 hilos, eh, 2 de base y creo que el turbo es hasta 4 gigarcios y pico entonces la base tiene que ser más de dos no no son dos, son dos. no tiene sentido eh, bueno. no lo sé pero me, me da igual la cuestión es dije portátil con gráfica o portátil sin gráfica portátil con gráfica siempre, siempre. Pretendo, pretendo jugar en algún momento en algún momento da de, igual, de, de mi vida sí pero como el portátil en cuestión tiene mm, usb barra thunderbolt barra no sé qué cojones se supone que que le voy a poder poner una gráfica externa en algún momento de la vida No hay gráficas internas, ¿de dónde vas a sacar una externa? Pues cuando sean más baratas No, se la pone. no es que sean más baratas, es que haya Que sí, que sí, que sí, que sí Vale, eh, ¿qué más se nos ha presentado aparte de estas dos? Eh, se nos ha presentado la cuarta generación de MaxQ Que es MaxQ, el sistema de gráficas para portátiles ¿Qué tiene este sistema? Optimizador de CPU, es decir Coge la gráfica y dice, jaja, me quedo tu potencia Yo lo genero todo Y a ti te dejo tranquilito Vamos a quemar las gráficas, no os preocupéis. Rapid Core Scaling. Ojo, esto a lo mejor te interesa, Íñigo, para tu portátil nuevo también. Sí. Porque el tuyo no lo tiene, porque no tiene vida, pero da igual. Eh, ¿Qué significa esto? ¿Cuándo se... Dime, dime otra vez las especificaciones del procesador, por favor. Eh, seis cores, 12. Seis euros. cores. Efectivamente, seis cores. Pues, ¿qué es lo que permite este sistema? Permite coger los cores del portátil y todos los cores no se usan a la vez, lógicamente porque cada uno tiene un uso diferente, pero siempre están como en segundo plano. Entonces lo que permite este sistema es coger los que verdaderamente estás usando, sacar el máximo rendimiento y los otros apagarlos completamente. Uh -huh. Y aparte de esto, lo último es el Battery Boost 2.0, que eso es mentira absolutamente, porque en cuanto abra Cyberpunk 2077 te va a drenar la batería a 5 por segundo. Claro. Pero aún así, el Battery Boost 2.0 que se supone que hace que dure más. Lo de la batería en portátiles siempre es mentira, siempre, no falla. Eh, aparte de esto, se nos ha hablado sobre la mejora al sistema de NVIDIA Canvas, eh, no me lo creo del todo, pero bueno, se supone que de un boceto de literalmente mierda, que puede hacer un niño de 3 años, puede crearte un paisaje entero No es una broma eh, aparte de NVIDIA Omniverse Que el universo entero de este, de este sistema El Omniverse como tal Omniverse Machinima y todo lo que incluye Ya está disponible ¿Para qué sirve este sistema? Para hacer animaciones Multiverso confirmado Básicamente eh, Te permite trabajar con tus compañeros Y tiene integración con casi todo Tiene integración con Blender Tiene integración con, las, con los sistemas Adobe Y tiene integración con cualquier programa prácticamente de diseño De animaciones, etc Y eso está muy guay Porque así ya no tienes que andar Voy aquí, exporto Lo meto al otro lado Exporto, lo meto al otro lado Exporto lo cual está bastante bien. Eh, otra cosa que, nos ha, que se nos ha presentado, hemos hablado de la 3080 Ti la 3070 Ti. Lo siguiente, 3050. Con 8 GB de GDDR6. Y ojo, aquí sí que, nos ha dado, sí que se nos ha dado fecha y precio. 249 dólares a partir del 27 de enero. Me parece barato. Me parece barato. 249 dólares me parece barato, sinceramente. Eh... Y así como detallitos, eh, se nos han presentado The Day Before, Escape from Tarkov y Rainbow Escape from Tarkov, perdón, el Tarkov de toda la vida sí. Y Rainbow Six Extraction, que ya se han incluido en G-Sync, que es el sistema de las pantallas para la tasa de refresco y demás Y Reflex, que es el sistema de que el ratón reacciona más rápido Y lo último, el uso de la migración de 1440p a eSports ¿Por qué? Porque actualmente en eSports, en las pantallas de videojuego de eSports, se juega a 1080p para poder tener más FPS, y mediante los sistemas que se supone que NVIDIA quiere integrar, eh, ya se podrá jugar a 1440p sin comprometer la tasa de refresco. ¿Qué diferencia va a haber en el LoL? Eh, en el LoL, específicamente ninguna. Esto se ha, se ha presentado más, sobre todo en, las, en los Run. trailers que hemos visto, no, eh, Counter. También es verdad. Entonces, se nos ha presentado sobre todo más en estos juegos, en los que verdaderamente los reflejos son algo más importante a la hora de eh, pues, disparar, y, y básicamente el sistema de Nvidia Reflex se había presentado para Valorant y para Counter. O sea, obviamente esto no está pensado para LOL. Eso no te interesa. Pero básicamente la mayoría de jugadores, incluso si pueden poner los gráficos más altos, a 1440 acostumbran a jugar a 1080p porque es una resolución más que decente y porque así no comprometen la, la tasa de fresco. Y de esta manera se supone que ya podríamos empezar a migrar a la siguiente generación que sería 1440p en eSports para tener algo más de resolución. Bueno, chiquitines, pues me parece todo muy bien, pero no he entendido ni a mitad de, de las cosas. Envidia nos vende cada vez más humo y nos da cada ¡Envidia! Vez... ¡Dadnos gráficas! ¡Coño! dicho todo. Envidioso. Yo lo que no sé es por qué en el guión tengo la siguiente noticia, que es el Nintendo Monthly Rewind. Cuando no hemos hablado de ninguno de ellos de ningún Solo habido mes dos. del año. Solo ha habido dos, creo. Noviembre y diciembre. Sí. ¿Really? Sí. Y el de noviembre no hablamos de él. Bueno. Eh, eh no. Video corto resumen mensual de repaso del mes de diciembre en Nintendo. Pues muy bien, hicieron el Indie World, muy bien, hicieron, el, bueno, le dieron el premio de Game Awards a Metroid Dead, muy bien, hay un DLC de Cuphead, muy bien. Hay un trailer de anuncio de Sonic Frontiers, muy bien. Más Sonic, ¿no? Y sí, más no. contenido para Pokémon Arceus y Pokémon Unite. La última la generación la de juegos de Pokémon Switch. La última generación de Pokémon de Switch. Y no, no es mucho diamante brillante. Diamante brillante. <risa> <risa> <risa> brillante, pero reduciente. <risa> eh... Lo que a mí me gustaría comentar es precisamente que Nintendo está fallando con todas las presentaciones que hace. Y por eso han hecho esto. Es que aquí no hay nada. No, no, no, no. Nada no, no no es que precisamente lo que quiero comentar es el hecho de que eh, Nintendo está fallando con todas y cada una de sus presentaciones porque nos hacían una cada 3-4 meses y aún así seguía siendo una mierda y han dicho, pues vamos a hacer una mensual de 5 minutos aunque sea una mierda porque si es una mierda mejor que la gente se trague 5 minutos que que se trague 40. Que me parece una falta de respeto absoluta, pero bueno, al menos el Indie World, si quitasen las jodidas actualizaciones... Estaría bien. A mí lo que me parece una falta de respeto absoluta hacia los oyentes de este programa es que hayamos dedicado más de medio minuto a esta mm, eh, noticia pues dicho que no esto, a ninguna parte. Dicho esto, ¿Por pasamos por efectivamente a dedicar medio minuto a las noticias. Si quieres... También compró Venga, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. Venga, tita, tita, ti, primero. Speedrun de Halo Infinite en menos de 30 minutos. El récord de Speedrun en la categoría Any. Any percentage. Cualquier porcentaje Lo que ha dicho él. De la campaña de Halo Infinite lo mantenía. Crifon. Gracias. Con 3 minutos y 41 segundos. 30. Media horita. ¿Qué he dicho? 3 minutos. Tengo sueño. Hostia, ojalá, eh. Tengo sueño. De ser 1 de enero, pero lo rompió Sasquatch. Vale, bien. se capaz de leerlo, gracias. Con un tiempo de 29,49. Muy bien, perfecto. Ba bajando así de los 30 minutos por primera vez en los de este juego. Shaquille O'Neal es Santa Claus por un año. Eh, Shaquille O'Neal ha comprado mil Nintendo Switch y mil PlayStation 5 para niños necesitados, además de otros juguetes eh, y bicicletas, ah, demostrando así que el exjugador de baloncesto tiene un grandísimo corazón. Porque todo el mundo sabe que lo que necesita un niño el pobre es una PlayStation 5. Efectivamente. Gordon Ramsay y Twitch Gordon Ramsay el conocido chef Demostró en su programa de cocina Next Level Chef Que no sabía lo que era Twitch Actualmente la plataforma de streaming más grande del mundo es no es YouTube? No, de hecho no De, de streaming, streaming en directo, no, no. Ah, Bueno Su desconocimiento se descubrió cuando el cocinero preguntó a una concursante A qué se dedicaba A lo que ella le explicó que se trataba de una streamer de cocina En Twitch Y ahí fue cuando el chef preguntó, so preguntó sobre la o sea, Preguntó Sobre la plataforma Se pregunta fue en palabras textuales What the fuck is Twitch? Literalmente porque conocemos a Gordon Ramsay y sabemos cómo habla Obviamente Y siempre lo mejor para el final El Papa y Megalovania En una audiencia papal, una, ba una banda estilo circense Interpretó la canción Megalovania del conocido juego Undertale Frente al Papa de una manera instrumental Dejando a un lado el estilo retro de la canción original No, no es lo último, tenemos más cosas sí, Tenemos Chushima, El videojuego ah, que está leído. actualmente disponible en exclusiva para Play 4 y Play 5 Ya vendido Redobre de tambor... Trrr, 8 millones de copias! ¡Bien! Y ahora sí, lo mejor para el final. ¡Nueva campeona del LoL! Eh, la número 158. Se llama Zeri. Es una portadora de pistolas que va a ser clave para sus habilidades. Ese hecho. El personaje canalizará electricidad para atacar a sus enemigos. Y de las habilidades reveladas en el tráiler podemos observar que el personaje será capaz de saltar por encima de muros como talón, habiendo cargado previamente, y que sus ataques servirán de apoyo a algunos personajes, por lo que no sabemos aún así qué rol puede tener. Los últimos datos se han recibido con la actualización del 7 de enero, es decir para nosotros hoy, centrada en la nueva temporada del videojuego, la temporada 2022 de League of Legends. En el trailer se la ven diferentes posiciones, no se puede intuir su rol en el juego, porque verdaderamente se nota que está bastante desbalanceada, porque tiene mucho DPS pero aún así se supone que las habilidades sirven de apoyo a algún que otro personaje. Y Riot se ha echado atrás cerrando la página oficial del campeón ¿Por qué? mi teoría es que está demasiado broken. Hombre misterioso por favor, tradúceme todo esto, te quiero. Y dicho esto, vamos a ir ya con la entrevista de este Programa de hoy, vamos a hacer una conexión internacional sin precedentes con Colombia, ¿verdad? Era Colombia. Efectivamente, es Colombia. Colombia. Que para ellos son las 11 de la mañana, ahora mismo. 12, <ríe> bueno, 12. Para ellos son las 11. Dep ahora ahora mismo ahora mismo son las 11 para ellos. Eh, da igual, si es que da igual la hora. Literalmente ¿no? da, este da igual, pero como detalle, básicamente que hay un cambio horario bastante potente. Para nosotros es por la tarde y para ellos es por la mañana. Vamos a hablar con César Montenegro de Cero Ex Estudios sobre Dark Life escalibur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 Tengo que escuchar todos, todos, todos los programas la queja de este señor Gaisca Carmona diciendo Es que esa promo no me gusta Pues, hazte otra pues, le, pues te daré una música para cambiarla No, no, hazla tú ¡Borja, ven! No, no, si la voz de Borja ya está Pues ya está Pues hala. ¿Qué? A perfecto a Súbeme la música, coño Y ahí efectivamente con eso ya estamos terminando el episodio 38 de Gaming Room Con, esta, con este musicote de viernes, es que se nota que es viernes encima Pero se si nota la que es gente viernes. no lo escucha el viernes Me da igual, si pero, me da igual pero me da da igual igual pero aún así existe y es brutal Y como siempre, como siempre tenemos que dar las gracias a producción, a Miquel Muchas gracias por el trabajo que hace Íñigo, gracias por sonido y colaboración Gracias Villalba por la colaboración a ti también Mis vacaciones No las hay y eh, gracias también a los oyentes por estar con nosotros Gracias a Borja también por los jingles Y por las cosas Y como siempre eh, tendréis más noticias, eventos, curiosidades Y entrevistas dentro de muy poco Ahora que hemos vuelto a los programas en 2022 Dicho esto, os dejo con el drop ¡Nos vemos!